Salgado va a hablar sobre Joymax, que es la otra técnica quirúrgica añadida a la transacral que es la que se acaba de explicar el doctor El doctor Salgado es el cirujano ortopédico, es un spinal surgeon de primera línea, mi hijo, discúlpeme, pero es un gran cirujano, no tengo nada más remedio que mencionar y con mucho orgullo, por cierto. De tal manera que eh, creo que su presencia eh, complementa muchísimo, porque ahora mismo es el único cirujano después del doctor Rost en, esto, en Europa que hace la técnica de la endoscopia transacral de tal manera que creo que eso tiene un cierto valor que esté incorporado en esta clínica y en este proyecto Bueno, ya le he dicho mi padre eh, yo, soy, yo soy especialista en cirugía ortopédica y traumatología yo eh, tengo un principal interés en, en la cirugía de columna y eso incluye todos los procedimientos endoscópicos que en, en la cirugía ortopédica se llevan utilizando desde hace muchos años en las artroscopias de, de, de las grandes articulaciones y aplicado a la columna lumbar pues eh, tenemos la endoscopia lumbar la, la cirugía endoscópica lo que, lo que se basa es la visualización del campo quirúrgico a través de una videocámara que eh, muestra las imágenes en una pantalla. A diferencia de la cirugía convencional, no miramos directamente con nuestros ojos o a través de un microscopio, sino en una cámara. Eso nos permite que las vías, de abordaje, las vías de abordaje sean mucho más pequeñas, lo suficiente para la introducción de una cámara y los instrumentos, con lo cual la lesión de los tejidos sanos es menor y eso favorece una recuperación mucho más rápida. La endoscopia de columna lo que pretendemos ver es el interior del, eh, del canal vertebral. Ahí encontramos la vuelta donde están todos los nervios. Podemos ver la parte posterior del disco intervertebral, la estructura anterior que tenemos aquí, y los nervios espinales. La columna es, un, es una cadena de huesos que van desde la cabeza hasta la, hasta la pelvis, llegando hasta el interglúteo. Y en la parte más baja, más baja, más baja, tenemos el hiato sacro, que es el, es el, es el orificio, es este, es este orificio de digital que tiene el sacro, Final. Y ese es el orificio por el que vamos a introducir el catéter de, de Maelotec para la endoscopia lumbar flexible. Introducimos el catéter desde el hiato sacro y podemos hacerlo navegar hasta arriba, hasta el extremo superior de la columna lumbar que es la primera abertura lumbar. Por tanto, en la endoscopia lumbar flexible el abordaje es por el hiato sacro. Es ascendente porque empezamos desde el sacro y podemos llegar sucesivamente desde L5, L4, L3 hasta, hasta L1. Es multinivel porque eso nos permite tratar diferentes patologías desde que entramos hasta que llegamos arriba de todo. Y puede ser bilateral porque podemos hacer un lado, retiramos la cámara, volvemos a introducir y podemos hacer el otro lado. Lo más importante es que el tejido se va a coagular o se va a a escindir con la ayuda de, un, de la energía que produce la, el, el láser un, un generador y una fibra láser que se introduce por el catéter y es con el que vamos a tratar el tejido Si ahora consideramos un segmento de este, de, de este modelo anatómico que tenemos aquí y solo consideramos una unidad funcional, tenemos dos vértebras, el disco que está en medio y este espacio que está aquí es el foramen Ese foramen nos va a permitir una vía de acceso en la endoscopia lumbar transforaminal. Pero esto se diferencia de la anterior, es que en, eh, bueno, tienen en común que son procedimientos endoscópicos, pero es totalmente diferente. La, la endoscopia lumbar transforaminal se hace por vía poster, posterolateral, no entra por el diatossato, sino por una vía que nosotros la hacemos en el torso del, del paciente. Es estática porque ni sube ni baja, sino que el nivel seleccionado es donde vamos a trabajar. Por lo tanto, es segmentario. Tenemos que escoger un nivel previo a la, a la intervención. Doctor Salgado, ¿qué es lo que se ha presentado concretamente en este hospital? Se han eh, presentado una serie de nuevas técnicas de endoscopia para el tratamiento de diferentes enfermedades de la columna y en qué consiste, eh, sobre todo a quién se le va a aplicar, cuánto tiempo, eh, cuáles son los periodos de recuperación, una pequeña sinopsis de todo. Hemos presentado dos procedimientos, una es una endoscopia lumbar flexible que sirve para el tratamiento de una variedad bastante amplia de patologías de columna, el dolor lumbar, ciertos dolores irradiados por los miembros y hemos eh, presentado también la endoscopia transforaminal ...cuyo objetivo es principalmente el tratamiento de las hernias de disco. Eh, para personas que tienen eh, dolencias muy agudas... ...o se puede aplicar a cualquier tipo de personas ...sin que sea el diagnóstico siempre el mismo... ...entre una paciente y otra. El, el objetivo es tratar, eh, como son procedimientos... ...que son mínimamente invasivos... ...no requieren que el paciente esté en un extremo... ...de gravedad muy grande, sino... .con ganas de mejorar. En este sentido, se puede tratar pues desde paciente. ...que estén con mucho dolor, a pacientes que tengan, no tengan un dolor tan agudo... ...pero que quieran mejorar su sintomatología. ¿Hay mucha diferencia entre esta técnica y las otras que se han estado aplicando hasta el momento? Las, eh, las fundamental es que son, eh, son técnicas endoscópicas... ...es decir, que técnicamente se ven eh, mediante videocámaras... ...y se ven a través de pantallas y monitores de televisión por un lado, y por otro lado, que la, la cirugía convencional precisa de campos quirúrgicos más amplios, es decir, siempre son incisiones más grandes y son lesiones hacia los tejidos sanos un poquito más grandes, con lo cual estos tratamientos llevan a una recuperación mucho más rápida. ¿Es verdad que después de aplicarse esta técnica a las 24 horas el paciente ya puede estar dado de alta e incluso iniciar su vida normal? Sí, son dos técnicas que, que se hacen de forma ambulatoria en algunos casos puede el paciente ingresar e irse de alta al día siguiente y a partir de ahí empieza a hacer su vida normal de forma progresiva, no tiene no precisa de tiempo de convalecencia ni de, de reposo en casa ni en, ni en el hospital. ¿Dónde se aplica? ¿En Estados Unidos y ahora empieza a aplicarse en Marbella? El, hasta ahora el, el, la, la endoscopia lumbar flexible se hacía solo en Estados Unidos y ahora se va a empezar a hacer aquí en Marbella, y la endoscopia transforaminal se hace en Alemania, en Estados Unidos, en algún otro país de, de la Unión Europea y ahora se está haciendo aquí en Madrid ya. Muchísimas gracias. Gracias.